Ahora que ya hemos cargado y hemos generado los datos eh, completos de nuestra tabla con los insumos y sus precios para tener referencia de su costo, vamos a generar una segunda tabla siempre dentro de la misma hoja de cálculo, una segunda tabla en la que tomando como ejemplo el ítem 3 de un eh, típico eh, cómputo y presupuesto de obra, eh, en este caso, el ítem 3, que corresponde al hormigón de limpieza, que es, tiene, se contabiliza como, este, con un espesor de eh, 5 centímetros, este, por eso se considera directamente por superficie, bueno, por eso tiene indicada la unidad de metro cuadrado, porque ya está establecido este, que el hormigón de limpieza tiene este espesor, digamos, esta altura. Por eso no se contabiliza en metro cúbico. Eh, vamos a tomar este solo ítem para continuar el, el ejemplo del ejercicio y vamos a considerar algunas eh, eh, cosas que son aspectos necesarios para completar el, el armado de nuestra tabla en la que vamos a operar matemáticamente ya estos valores que hemos cargado previamente en los pasos anteriores. La tabla no tiene nada diferente a la anterior en cuanto al cargado de los datos y la información. Yo he generado eh, la identificación de una columna de identificación del ítem, una fila que tiene el encabezado eh, con un aspecto coloreado similar al anterior y he generado los, eh, el, cada fila eh, necesaria para contener los datos que van a integrar el costo de este ítem total. Tenemos una columna en la que tenemos la identificación del ítem, la identificación de la cantidad, que es un dato que surge del cómputo métrico de nuestro proyecto. Es decir, que estos valores van a variar en función de las superficies y los volúmenes que involucren nuestro proyecto, o nuestra obra en consideración. En la columna de costo unitario, eh, es el valor que tenemos para cada uno de estos ítems de precio o de mano de obra. Eh, y el costo total, que es lo que vamos a calcular nosotros a partir de los datos que tenemos. Este eh, costo unitario y costo total, el texto eh, está abarcando mm, una extensión importante. Quiere decir que nos convendría ajustarlo. Eh, en algunos casos, Calc nos indica con esa pequeña flecha roja dentro del, del interior de la celda que el texto está cortado, hay texto que sobresale de la celda y que no cabe. Lo podemos ver en este eh, renglón superior donde se especifica exactamente el, el, el contenido de la celda. Eh, ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bueno, ajustar, venir al panel de propiedades y ajustar texto a la columna, ¿sí? En este caso yo puedo ajustar texto, puedo centrar la alineación, al igual con el costo total, que también tiene este, una, una extensión un poco eh, mayor que la columna, digamos. Bien, en este caso yo eh, ya he considerado el, el, los ajustes que tenía que hacer. Y vamos a empezar a operar. Eh, en nuestro caso, el mano de obra, la mano de obra oficial, yo tengo el dato porque lo he cargado arriba, que la mano de obra oficial, en este caso, es, va a ser igual al valor que tiene esa celda. E inmediatamente se carga. El, este es el costo unitario. Ahora, el costo de mano de obra específico para nuestro proyecto, será igual a la cantidad del costo unitario por, y en este caso lo ingreso con un signo este, asterisco, esta otra celda que tiene la cantidad específica de nuestro proyecto. ¿sí? Si ustedes eh, se fijan, presten atención, eh, vamos a centrar los valores para que pueda... este para que podamos analizar exactamente lo que hemos operado matemáticamente. El valor de la hora eh, de mano de obra oficial, como costo unitario, si hacemos doble clic en la celda que hemos cargado, nos muestra que está tomado, es el mismo valor, el igual a la celda D4, a la dirección de esta celda, y nos está indicando la resalta con un, valor azu con un color azul al igual que, la identificación que nos da en la celda. Al hacer clic afuera o al darle escape, vemos el valor absoluto que es en precios, 256 pesos con 81. Y en el, la columna, en la celda específica del costo total, es decir, cuando multiplicamos este costo unitario por la cantidad específica que requiere nuestro proyecto al hacer doble clic, vemos que es, este valor es el producto de haber eh, multiplicado esta celda, la celda D20, por la celda C20. Eso, que tiene también aplicado el formato moneda, nos da ese valor de 77.04. Cómo podemos replicar esto? Lo podemos tipear nuevamente, podemos cargar eh, los valores. En este caso, vamos a volver a cargar el valor de la hora ayudante y para obtener nuevamente este producto, pero aplicado a, en este caso, a 0.40, que es la cantidad que, que tenemos que considerar. Lo que podemos hacer es tocar, eh, seleccionar la celda que tiene hecho aplicada esta fórmula, porque esto es lo que se denomina fórmula, es la, la forma en que hemos generado nosotros una multiplicación considerando estas variables, y si la tomo desde este ángulo inferior eh, derecho en ese eh, cuadradito resaltado, hago clic y la estiro, se va a aplicar exactamente abajo. Quiere decir que la cel las celdas pueden contener fórmulas o, u operaciones o funciones prehechas, que en este caso no hemos ocupado ninguna fórmula prehecha, sino que la hemos generado nosotros a esta fórmula para obtener este dato, son estirables, podemos decir, son aplicables hacia otras celdas resguardando ciertas condiciones. Si hacemos doble clic, vamos a ver que en este caso, al haber estirado hacia la fila inferior, también se han eh, corrido las direcciones de las celdas con las que yo he operado inicialmente. En la anterior yo había hecho la multiplicación entre las celdas D20 por la celda C20. Al estirar una hacia abajo, eh, el programa interpreta que yo quiero hacer exactamente lo mismo, pero con las celdas que tiene hacia su izquierda, es decir, en la fila de, el, de la línea 21 va a multiplicar la columna, la celda D21 por la C21. En este caso vamos a ya estar en condiciones de calcular este subtotal. Estos dos productos que hemos obtenido, que son específicamente eh, el costo de mano de obra de nuestra obra, porque hemos considerado ya el, el producto del costo unitario por los valores específicos de nuestra obra, el subtotal que corresponde a nuestro caso pues, es la suma de los, de los productos que hemos obtenido. Esto tenemos varias formas de hacerlo. Podemos hacer uso de la función sumatoria que está eh, identificada acá con una eh, letra griega, sigma. Vamos a hacer, la aplicamos. Y fíjense que inmediatamente en este eh, renglón de valores o donde ingresamos los operandos y donde ingresamos las variables, eh, calc me identifica con el valor suma, con la operación suma, perdón, eh, lo que va a considerar todo lo que tiene hacia arriba. ¿Sí? Entonces me indica que desde el rango de la columna E y la fila, 20 hacia la E21, le doy enter y obtengo ese total a partir de la aplicación de esa fórmula, ¿Sí? si hago doble clic veo que este valor que está eh, cargado en ese subtotal corresponde a la suma de este rango de celdas, si ¿Sí? lo podemos resaltar con un color negrito, para poder eh, seguir identificando el resto de las variables. Con el resto de lo, del ítem, para calcular el costo de los materiales, voy a hacer exactamente lo mismo. Ya obtuvimos entonces los subtotales correspondientes a mano de obra, para nuestro eh, rubro del ítem 3, hormigón de limpieza, y el costo de el subtotal de materiales, luego de haber eh, multiplicado los costos unitarios por las cantidades específicas que eh, surgen de nuestro proyecto. Ahora, el costo total del ITE va a corresponder a la suma de estos subtotales y específicamente nosotros hay un un item, un ítem, sub subítem que corresponde a herramientas menores, manejo de materiales y algún otro extra que en este caso, si uh, hiciera falta, se agrega. En nosotros no lo vamos a considerar, entonces vamos a considerar que el total, de, el costo total de este ítem completo va a corresponder, va a ser igual a la suma de esta celda, que es la E26, más... El subtotal de materiales que está en la celda E22. Si correspondiera considerar algún extra, algún coeficiente o algún otro ítem que eh, encareciera o que fuera necesario sumar, hacemos doble clic y consideramos también la celda, más allá de que en este caso no tenga ningún valor o su valor sea igual a cero. Por eso el resultado no se altera. Este es el total que corresponde al costo del ítem específico de hormigón de limpieza a partir de la suma de los eh, sub-ítems que lo componen. Si hacemos doble clic, podemos ver que esta sumatoria, este resultado total, corresponde a la suma de la celda E26 más la E22 más la E27, que en este caso no tiene un valor o su valor corresponde a cero. Lo interesante de la gestión de las planillas de cálculo es que justamente cada vez que yo multiplique o, o sume un valor y ese valor cambie el dato que está contenido en la celda, que está operado matemáticamente a partir de esta fórmula que hemos compuesto con, la, con las sumas y con los, los productos que hemos ido generando, se va a actualizar solo. O sea, si yo cambio, por ejemplo, este, este valor este precio eh, en vez de que sea vamos a modificarlo acá 256.81 va a pasar a 345 pesos inmediatamente todos los eh, valor todas las, las fórmulas donde se ha hecho referencia al contenido de ese valor se ha alterado y se ha actualizado esto es lo que significa operar con valores relativos, ¿sí? No estoy operando matemáticamente en las celdas con valores absolutos, sino relativos al dato que está contenido en la celda. Bien, así hemos generado nuestra pequeña primer eh, tabla de cálculo. A partir del cargado de datos que podemos tener generados nosotros previamente para actualizar o a partir de listas de precios que pueden habernos enviado los proveedores o las consultas eh, sobre los precios actualizados. Eh, con este ejemplo hemos eh, abordado los conceptos principales de la gestión de la planilla de cálculos, la generación, el brindar un aspecto, el identificar el tipo de dato que corresponda, en este caso por ser precios y por ser cálculo de costos correspondía el dato el tipo de dato moneda eh, hemos calculado ingresando fórmulas que hemos generado para el cálculo específico considerando variables específicas y hemos generado un cálculo de sumatoria total a partir de la suma de los subtotales que componen este ítem esto básicamente eh, funciona es exactamente igual para el resto de los ejemplos que vamos a poder eh, seguir generando porque la lógica con la que trabajan las planillas de cálculo es básicamente la misma.